tener tantos amigos como puedas, saber de elegirlos para compartirlos, aceptar también a tus enemigos, porque a veces son los mejores amigos, el amor se detiene a veces demasiado pronto, ese día se pierde casi todo, el placer y el miedo, pero hay naturalezas que se quedan jóvenes y entonces hay que echarles un túpido velo. Solo un día debes dejar en ti la tristeza, procura que no te dure más que eso, porque si dejas de reír serás un día su presa Y ya te acompañará Siempre esa tristeza Tener tantos amigos como puedas Saber elegirlos Para compartirlos Aceptar también a tus enemigos Porque a veces son mejores amigos huye oh, yeah, huye yeah, yeah. oh, yeah. los mejores amigos no dejes de tener a alguien para compartir el amor la alegría el placer y sus fantasías alguien que sea como un bastón donde apoyarse Cuerpo cansado, tu alma si sí está vacía Y si un día te ves cansado de casi todo Recuerda que en ese casi puede estar todo Que te podrás recuperar y volver a tenerlo todo Y que seguirás riendo y disfrutando a tu modo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 y entonces hay que echarles un tupido velo, tener tantos amigos como pueda, saber elegirlos para compartirlos, porque a veces son los mejores amigos.